Para que el Señor nos fortalezca y a nosotros nos quite los orgullos y la soberbia. No, si estamos en el Señor, yo voy a misa, yo rezo. Yo escucho la gotita, la buena nueva de Cristo. Yo. Y Satanás quiere decir que te sientas orgulloso porque pum te va a pescar y te va a sacar de ahí como le pasó a Pedro. No, yo, Señor, doy la vida por ti. Ellos te abandonarán, pero yo no. No solo lo abandona, sino que lo niega, y no una vez, tres veces. Bueno, ese es un ejemplo para nosotros, hermanos, para estar prevenidos, para saber que somos débiles y no sentirnos orgullosos ni soberbios. Y lo que nos ayuda es esta palabra, esta palabra del Señor que me va ayudando. ¿Para qué? Para que yo pueda ser más humilde, para que yo sepa por dónde ir, esta es la palabra, no ahí el tarón, ¿no? no ir ahí al vidente, no al tecito, todas estas cosas. Hoy te van a decir lo último <ríe> y lo último te cuesta plata y te lo dirán para un día pa dos. y los desastres que te van llegando, hermano querido. Aquí está la palabra, viva y eficaz, de hace 100 años, 50 años y 100 años más. Viva y eficaz, hermanos queridos. Así que veamos hoy día lo que nos dice Vamos ya acercándonos, ¿ah? acercándonos un poquito. Ya no nos queda nada para compartir con el Señor toda su vida completita ahí en la pasión. Y estamos viendo ciertas partes de la, de la vida que le tocó en ese minuto de la crucifixión al Señor antes de dar la vida. Y hay una parte muy linda, un hecho precioso que a ti y a mí nos debe servir de ejemplo. Y dice, en Lucas 23, 39, uno de los maldichores crucificados junto a Jesús los insultaba diciendo, no eras tú el Mesías, pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro intervino para reprenderlo diciendo, ni siquiera temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio. Lo nuestro es justo. Pues estábamos recibiendo lo que merecen nuestras acciones, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió, mirando a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Y Jesús le dijo: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor, palabra de amor, palabra de luz, palabra que me guía. Ahí tenemos nuestras dos posiciones, el orgullo, la humildad. El no reconocer cuando hacemos algo malo y que sabemos que tenemos que eh, aceptar las consecuencias. Así como cuando hacemos algo bueno, hoy oh, bravo y los aplausos y los premios. Bueno, cuando hacemos algo malo, primero tenemos que reconocerlo para poder cambiar, para poder ah, enmendarnos. Y está la otra parte de ese humilde que sí, como decíamos, pide. Y más encima pide perdón y pide ayuda. Reconoce en Jesús y le dice, Señor, ah, cuando estés ahí, acuérdate de mí. Nada más. Un simple diálogo, una simple oración, un simple amigo, aquí estoy, ayúdame cuando llegue a tu rey. Y ese espíritu de sencillez, de humildad, Jesús lo conmueve y le dice, vamos, hoy mismo estarás conmigo no para eso, y qué se dice que el buen ladrón mostró que era muy buen ladrón porque primero que se robó el cielo, <risa> porque llegó al cielo con su humildad y reconociendo su error hoy día digamos, Señor ayúdame a reconocer mis errores, a reconocer mis caídas, ayúdame y ame humilde para que pueda reconocerlos y tú me fortalezcas así que digamos Señor aquí estoy humildemente ven que tu misericordia me llene a mí y a todos los que nos rodean hay una luz delante de ti hay una luz Espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de te va a inundar de amor, es esa luz, la luz de Jesús. Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar, es esa luz.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 Su. So